Michelle Frías, de la Junta Municipal Electoral, calificó el proceso de primarias del PLD y PRM como exitoso. Asegura se desarrolló todo con normalidad, sin contratiempos. Como ya ustedes han podido observar, ya la Junta tiene en su página los resultados, entonces es importante establecer y felicitar al pueblo franco macorizano por su comportamiento en el día de ayer de manera exitosa el proceso aquí en San Francisco de Macorís. También felicitar a cada uno de los integrantes de la mesa de votación que participaron, de los facilitadores, de los técnicos que hicieron un excelente trabajo para nosotros poder completar ese cómputo vamos a decir en tiempo recto. Entonces es importante hacer esa felicitación a cada uno de los integrantes, al personal de la Junta Electoral de San Francisco de Macorís por ese trabajo de manera exitosa que desarrollamos en el día de ayer y el sábado para que todo saliera con resultados exitosos como hasta ahora lo hemos hecho. El proceso, recordamos, que inició en los colegios electorales a las 8 de la mañana y cerró a las 4 de la tarde, donde fueron electos los precandidatos del PLD y PRM en diferentes cargos electivos. Lo es importante que ustedes verifiquen en la página de la Junta, están los resultados preliminares, lo no pueden escoger de ahí hasta tanto la Junta emita. Ya el boletín definitivo. En el caso de aquí funcionaron 179 mesas en 108 recintos electorales. Un total de 111 facilitadores, 111 técnicos y un total de 895 funcionarios de mesa que participaron aquí en el municipio. contratiempo, que... Hasta ahora no tenemos reporte. Nosotros instalamos en tiempo récord, vamos a decir el sábado, y todo surgió con normalidad, sin ningún contratiempo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.